Este es un trabajo en conjunto, primero la decisión política de nuestro presidente, segundo un gobernador que comenzó desde su primer día como gobernador eh, a insistir con la necesidad de esta obra, no solamente lo que, lo que implica para la ciudad de Santa Fe, para su seguridad, para que el tren no pase más por dentro de la ciudad, sino también para el desarrollo productivo de, de la región y de la provincia. Entonces hoy también nuestra presencia acá es... Acompañar a Omar y a todo su equipo, a los santafesinos, diciéndoles con esta obra que arranca, eh, que venimos por, por más, que venimos por muchísimas otras obras que se anunciaron durante mucho tiempo, que no se materializaban, que este es un gobierno que cuando firma un convenio, cuando saca una licitación, cuando la adjudica, comienza la obra. También los vecinos de Rufino, aparte de los, de los talleres, van a volver a recibir el tren de pasajeros en pocos días más, porque en la laguna de la Picasa se ha finalizado el pedraplén. O sea, es, es un día de buenas noticias, no solamente porque comienzan obras, sino porque también estamos próximos este, a seguir dando buenas noticias, no de anuncios, sino de concreciones, de materializaciones. También hoy firmamos con el Intendente de Santa Fe la modernización y puesta en funcionamiento, en óptimas condiciones, de la terminal de colectivos. Estamos trabajando con todos los municipios, con el gobernador, con su equipo, y finalizando tu pregunta, es una gran obra, tal vez como única obra, es de las más grandes, estamos hablando de un puente sobre el río Salado de 900 metros de longitud, nada más y nada menos. Eh, así que estamos muy contentos, muy satisfechos y venimos a decirle en nombre de nuestro presidente a todo el pueblo santafesino, acá estamos presentes, acá acompañamos al gobernador, y así queremos seguir trabajando. La obra es una obra que tiene 28 meses, si mal no recuerdo, estimado, por supuesto que eso siempre se ajusta en función, 36, perdón, en función de situaciones climáticas, otras veces eh, puede suceder que, que haya... Eh, faltantes de productos importados que no fabricamos en la Argentina pero bueno, ese, ese es más o menos el tiempo ¿y cuándo se va a empezar a usar? cuando esté terminada si es en esa cantidad de meses muchísimo mejor, es lo que esperamos justamente que suceda, porque a su vez también hay nuevos desafíos que circunvalar Santa Fe nos presenta eh, con nuevos desarrollos que necesita el puerto de la ciudad de Santa Fe y que necesita la provincia, así que ya el gobernador a través de la Bolsa de Comercio y de otros actores de la sociedad nos han planteado nuevos desafíos para la ciudad y para la provincia.